Ok, esto es Halo 2 Anniversary en legendario, no mayor glitches, segmentado. Pinche de <ríe> nombre eterno. Ok, esto es básicamente un speedrun de Halo 2 Anniversary en legendario con las gráficas remasterizadas, segmentado, que ya, ya explicamos en la parte de Halo 3 que segmentado es que en los checkpoints puedes repetir y después metes un programa de edición y todo queda como si fuera pues perfecto y es una simulación de cuál sería el speedrun perfecto si el mejor jugador tuviera la mejor suerte y todos los astros se alinearan. correcto eso quedamos, bueno esto es de la categoría no mayor glitches, no mayor glitches significa glitches que no estén tan rotos como son el volar con el brut para brincarte en gravemine eh, la prisión, el volar con el flood al, al llegar a gran caridad y acabarlo como en 40 segundos o menos, y cualquier otro butterfly que exista posible en el speedrun, que la neta pues no sé en cuáles hay, sé que hay uno en empezar pero solo se hacen fácil y sé que hay uno en alzamiento para acabar igual la misión bastante rápido, pero como igual les digo no se van a permitir hacer nada de esos trucos, el swordfly sigue incluido y también los mili Cancel y otras cosas, entonces vamos a ver este lo que a ustedes les gusta llamar una versión este más loca del John Wick, porque este sí trae este pues swordflies y pues nada, para ti güey de youtube que vas a conectar el minuto an anótalo ya en los comentarios porque dejen de mamar vamos a empezar y pues fuga ok, ya estamos aquí eh, ya tenemos el video, ya saben, todo se va a encontrar en la descripción y ojo vatos, ojo tú que estás viendo esto, tienes la oportunidad de ganarte Halo Infinite este fin de semana checa las bases en la descripción y en el comentario fijado, vamos a estar regalando dos Halo Infinite por parte de Chosen Squad así que gánate un Halo Infinite y pues aquí en el, en, el, en el stream ya saben vatos mañana sale la convocatoria en Twitter tienen que compartir qué es lo que vuelve su pasión por Halo y después el domingo anunciamos los ganadores en mi canal de Twitch, Que bueno ustedes ya saben aquí en el chat, tú de YouTube si no estás en Twitch pues te la pelaste así que tienes que ir el domingo porque ese día vamos a anunciar a los ganadores y pues nada las bases ya están ahí y ahora sí vamos a empezar, sí sí sí, obviamente de la campaña no digan pavadas. Ok, vamos a subirle Algo interesante es que esto va a ser full Gráficas Anniversary, eh Ojo que yo soy este Retractor de las nuevas gráficas Y esto es antes de que metieran la actualización Que mete todo el El, el cambio gráfico Entonces se va a seguir medio Raro, aunque creo que esa actualización Del cambio gráfico no afectó las Anniversary Solo las clásicas Así que vamos a ver, ¿qué es Bungie Lever? Dice algo así, yo soy fan de los que salga mejor. Ah, pues ahorita empezamos rápido. Ah, Muchas cosas de estas no las he explicar. nunca las he visto. O sea, medio he visto un poco de esto, pero no completo. Entonces vamos a ver qué show. Eh, estamos en la armería, se llama así, ¿cómo? El arsenal, pues, está en español. Eh, no hay nada que decir, simplemente ves arriba, ves abajo, giras. Este, Ah, no, no ves ahí. nada más ves arriba y abajo muchas veces. Y listo, la única manera de brincarte como esto es teniendo buena suerte con el vato este y sus diálogos, ¿no? Pero aquí, gracias a... Ah, sí, cierto, Sinister está en el chat. Sinister es el, el mejor runner de Halo 2 uh, en Latinoamérica, ojo. Y en el mundo es como top 2 o top 5 o top algo. O sea, está muy cabrón Sinister. Y es de Ecatepunk, ¿no? No, no sé si es de Ecatepec, pero pues por ahí o sea es me sabe y tenemos al capta juan en el chat que el capta juan es como un sinister pero del halo 3 o dst y pues los demás quedan aquí no aquí dando dando el currículum de todo güey. el capta dios güey. este pues nada. yo creo que debería de poner en el en el youtube vatos los, los timings porque la neta que este, esta misión este para los que no saben hace no mucho actualizaron las reglas en HaloRunes.com y básicamente ya no ya no es necesario jugar esta misión y pues los récords ya se actualizaron y los tiempos y todo ese rollo entonces sí, esta misión ya fue eliminada pero pues por fines de que es un segmentado y todo se incluye lo que es esta cosa del arsenal y bueno ¿Alguna pregunta ahí, vatos, que tengan el chat? El Sinister la puede contestar. Yo nada más voy a estar más que nada reaccionando. Eh, aquí sí. O sea, mínimo el de Halo 3 lo vi unas dos. <risa> grande. <risa> ¿Quién jugó esta cosa? <risa> Ay, Dios santo. <risa> no, hombre. Ey, saludos al vlog, ¿no? <risa> no, hombre, vatos. Está muy creepy este man. <risa> No, Johnson <risa> Johnson cool <risa> Es el que mejor empuja a Johnson Casi, casi Que está bien sabroso el John. ¿Quién estará mejor? ¿El Johnson o Blood Metal, vatos? Y ojo Ah, por cierto, no, se me pasó explicarlo Esto es este A la shit Ah no tengo idea de lo que acabamos de ver. Básicamente, traicionó a los vatos para que estuvieran enemigos. Después, como están en rojos, hizo un mili -cancel contra la changa y atravesó una barrera ahí, elástica, invisible, que estaba bloqueando, según yo. O si no, lo hizo justo en el timing en que esa cosa de saber. No tengo idea. Sí, usted tira, paro. Pero estuvo mamalón, güey. Es la versión MCC de lo que es el Ghosting. Acuérdense ustedes, vatos, que Ghosting es cuando empiezan como a hacerle... Acá arrimones a las cajas y terminan atravesando. Entonces, en lugar de hacer un ghosting, porque no puedes ghostear en la Mastership Collection, al menos no sin mod. Haces sp ¡Uf! ¿Vieron ese pinche rifle de batallas batalla? Así, ¡pum! El segundo, la, con la segunda ráfaga mató a los dos. Hubiera estado loco, güey. No sé si es posible matar a esos tres güeyes con una sola ráfaga de, del VR. Pero pues la neta estuvo chido. Y bueno, sí, lo que vimos fue un melee cancel Que es como un swordfly, pero con cachazo O al menos eso es visualmente Ok, aquí no se esperó La diferencia, no se esperó que salieran Sino bajó, lanzó la granada para distraer Ok, sigue traicionando a todos Supongo que todavía son malos Y efectivamente todavía están en modo rojo Y se pone muy loco a las granadas Ok, supongo que en esta es el RNG correcto Para las granadas, joder En cuanto caen Les deja caer todo Ok, what? Ok, le da el bailecito a los dos. Saca la espada. Ahí viene. ¡Grande! Halo. Uf, le pegó la. Ok, le pegó. Pla... Disparo de plasma al de la derecha, al de la izquierda. Y le pegó la granada al de la espada. Quiero pensar. ¿Quién está jugando esto? ¿Es, ¿Este es Rockets o este es Cryphon? Porque este segmentado es de ellos dos únicamente. Entre. Creephone y Rocket hicieron esta madre Así que no sé quién está jugando cada nivel Por cierto, la espada no me había percatado Que se ve muy chida en las gráficas Aniversario Ok, Sword Cancel a ese güey Le das en su madre a ese otro vato Ok, ahí viene otro Fly Y ese ca ¡Wow! Esto está muy loco ¡Uf! ¡Uf! Ok, ahí hay un hay un segmento, la gran extracción, fly a este man, uff, qué rico, vatos, ese fly de vuelta y rebota para que, watos, qué pedo, wey, Este güey es cryphone, mira granada ahí, granada acá, uff, no mames, que le hizo un surf fly a uno de esos hijos de, ¡oh la verga! Se hace mamón. Ok, Swordfly ese güey, cancela ese güey. Oh, vatos, eso está muy rico, güey. Muy smooth, muy fucking smooth. Güey, está muy smooth, güey. Esto es como ASMR para los ojos, güey. Putazo ese güey, Mela ese güey, les da bailecitos, agarra putazos. Los bailecitos y las gran... Güey. Estas sí son batallas épicas, güey. La verga Güey, la neta quedé muy explotado <ríe> A ese me para los dos Ok, el sniper Para este man, supongo que van a hacer alguna locura Con esto, güey O si no, lo van a usar para Para alguna otra cosa en el futuro Ok, saltos granada Uf, ese se ve que apenas si llegó, eh. eh ¿Acaso esto es no mayor glitch? Se imagina Uf, el, el clásico del Pelican que les gusta a todos y que dicen, es que no me sale, es que no es tan fácil, güey. Si fuera fácil, todos lo haríamos. Ok. Uf, el cancel para el ground para entrar. Uy, qué rico, güey. Están muy buenos. Esto sí es un Spartan de... De los de los okay. que. Porque esa granada, no seas mamón. Esa granada le dio el, el impulso necesario para brincar sobre el parandal ese. Matos, neta, nunca había visto este segmentado No, no había visto ese... Oh, ¡No, seas mamón! ¿Qué es esta mamada? No, hombre, güey Le surflyó y aparece... No, o sea, eso, fue... eso es pixel perfect No seas mamón ¡No, güey! ¡Qué pedo! Esto es no mayor glitches, güey Te vas a la verga ¡Ja, <risa> Y caes justo en el go, seas mamón, güey. Seas mamón, güey. Esos warflights, frame perfect, güey. Frame perfect. Le vas a dar un headshot. Oh, seas mamón. Se lo clavó muy bueno, muy buen headshot, güey. Vatos Halo 2 es este. Ese orgasmo uh, visual, güey. Muy cabrón. A no me engañan. El que juega es Mr. Vato. Esos Warflies estuvieron muy buenos. Ok, esto supongo que ya no va no va a ser nada fuera de lo normal, espero. Simplemente conduciendo. Así, ah, este va, le vamos a poner de título el video. Este es el mejor jugador de Halo, alguna madre así. Está muy loco, güey. Pero sí, al parecer esto es este lo habitual. Esto es lo habitual. Es para asustar al élite y, y que saque la espada No, no, no, ese güey desde por sí se asusta cuando te la acercas. XD Ves The Spider no, ¿Quién es este vato? ¿Quién está? ¿Quién hizo este nivel Sinister? El Sinister tiene debe de topar la lista de quién hizo cada nivel. Por cierto, eso estuvo súper cerca, porque por lo general aquí quieres traer a los dos Marines para seguridad, güey. Este es Rockets. Mira, con esos Swordfly sí te creo, güey. <risa> rockets según yo, es de los que tiene mejor Swordfly eh, o oh, porcentaje de asistir Swordfly de toda la historia, de, de porcentaje de asistir Swordfly. Está muy cabrón, güey. Pero sí, este, esta misión estuvo tranquilita. O sea, el inicio sí fue como de... ¡Sácate a la verga! ¿No? Pero... Lo que vamos ahorita... No, no, no hay bronca, no hay bronca. El inicio estuvo muy... Espectacular. El mejor en Swordslay es el siniestro, el sinister, imagina. Ok. Le quitas la... La Roque de ese mal, le hace el sniper. Ojo con el carryover. Ojo con el carryover. Supongo que van a hacer lo del putazo del Pelican también aquí, ¿no? En un comentario de YouTube, el Rocas dice que Nels es más está hasta la Ok. Uff. Llega directo ahí. Ok. Vato, no tiene checkpoint, güey. ¿Cómo hizo este segmento? seas mamón. Le surf directo. ¡Uf! ¡Un tatu minblitz, güey! ¡Se as mamón! ¡Wey, qué pedo! Esto parece... ¡Oh, la verga! <ríe> ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Se pasó todo el pinche túnel en 10 segundos, güey! Y sorflayando sin ver la mira. ¡Seas si más, mamón! No, nah, hombre, vatos! ¡Nah, hombre, güey! Cuando no descongelé el pollo me voy llegando, güey. ¡Qué pedo, güey! Uf, qué, qué buena. Qué buen fly hacia el, el Great. Este, ese güey se persionó al revés, güey. Está muy loco, güey. O sea, literalmente se fue. Ah la verga, güey. Eso, eso no es un error de edición. Eso es un teletransporte que hace el juego, eh. Eso es un teleport del juego, vatos. Grande, Corporate Perez. Pinche gancho en Halo Infinite, güey. No va a ser tan roto como esto que estamos viendo, güey. Güey, qué pedo. Ok, este es un clásico, ¿no? este ya lo hemos visto muchas veces esta es una que todos se saben vamos bien vamos bien a casa del checkpoint o no creo que sí lo intentaron cazar pero no salió supongo que aquí vas a volar directo en lugar de matar si, sí, sword cancel, le pegas granada Espada Eso se ve fácil, güey ¿Por qué no lo hacemos sí <ríe> Oh, mames, güey Pinche cancel mamalón, eh No, el juego no tiene nada de modeado. La granada para traicionar al grunt Justo en el momento que es Le pegas granada, se ve Matas a ese vato Quiero pensar que haber fallado ese disparo de rifle de das no hace perder el tiempo. Quiero pensar. Quiero pensar. Quiero pensar. Ok, un clásico, ese cancel. Nunca lo hago, no, no, no soy. No me, no me da confianza hacer ese cancel. Pero pues ha visto que el Sinister sí lo hace bastante seguido. ¿Quién está haciendo este, por cierto? ¿Cryphon? Hola Sergio, todo bien. Y sí, no, uso todo lo grabas de la PC. Watchense ese cancel, este es un clásico también. Llegas directo al Switch. Y aquí en lugar de hacerlo de me salgo a la puerta y desde atrásito tomo, no, te pones a matar como fiche, todo loco y sin apuntar. Fuga. Supongo que lo vi en el radar. Supongo que lo vi en el radar. Okay. carabina en lugar de, del arma verde. Ok, esto sí lo quiero ver. Uy, mírate esa serie de... Uy. Wey, güey, güey. Güey, se está mamando. Mira esos cancels, mira esos cancels. Güey, saben todo ese pedo bien locochón. Y ese es un fly directo hacia allá con un cancel, no hombre. Ese, ese nunca lo había visto, siempre he visto el cancel con el ah oh, qué mamón, güey, un pinche sword flyito así nada más. Uy, aquí todavía no se descubría eso o sí? Aquí todavía no se descubría el glass clip. Todo esto es de Rockets, va, va, va. Mira qué buen fly hacia el Lavanshi. En este punto, cuando sacaron este segmentado, todavía no. Hark no descubría el. El <ríe> pinche. Banshee en. Esteroides, wey. <risa> dando vueltitas, güey. El Anger Skip es un mayor glitch. Según yo, el Glass clip y el. Y, y, y todo ese desmadre. Todavía no se descubría para cuando se hizo este segmentado. Y el Hangar Skip, según yo, cuenta como Bayer Glitch. Porque... Atraviesas, ¿no? Si sí, atraviesas una pared o algo así, ¿no? Supongo que eso es para matar los cadáveres que quedan vivos. Y bueno, cadáveres que quedan vivos. o el pendejo. Cadáveres de flot que pueden revivir. No mames, güey. Diciendo puras pavadas aquí presente. ¿Listo? Se mueren esos del lado derecho. ¿Soy yo o está atravesando un vidrio? Caray, eso fue bastante rápido. Pero, por ejemplo, ahí fue... Según yo, pura skill, porque pues todo eso salen al azar. A menos que ya tengas reconocido el patrón. Y aquí no hay nada que decir, vatos. Este es un simple auto-scroller. Así que vamos a esperar a que baje. Ay, los fucking auto-scrollers de Halo 2, wey. Matar a los cadáveres que quedaron vivos así, me mamá, ¿no? ¿Viste la revista la campaña Infinite? Sí, sí la vimos. ¿Quién te quitó el primer puesto? El Wacky. Y toca mi mir. A ver, vatos. ¿Me brinco todo este rollo? ¿O vemos cómo va a estar esperando? No sé si vaya a head glitchar o se vaya a poner a matar. Supongo que va A... A, a matar, ¿no? O sea, mínimo no vamos a ver al vato caminando contra la pared esa. Es más rápido. No, en esta parte es el mismo tiempo. Según yo es exactamente lo mismo. ¿Por qué quitar el ASMR para los ojos? ¡Ah no mames ese güey! Se fue a la vera. legendario, amigos, legendario. <ríe> ¿Qué onda, Magdiel? Legendario, <ríe> grande la IA. Aquí de se... maldito ño porque grande el Waki. Nada no, o sea, más, hay que esperar, vatos. Este, este elevador sí está medio, medio cutre. Déjenme ver. Uh, ¿Podemos adelantar esto un cacho? No, sí, va a estar head glitchando un buen rato. No, seas mamón. Bueno, aquí ya saben, güey. esto no hay mucho que decir. Ah, seas mamón. Es de... Ahí está. Listo, ya pasamos el tiempo de caminar contra la pared. ¿Ok? ¿Esto qué hace? Cae directo, ¿no? Sí, cae directo. Cancel. Qué buen cancel. Esa granada supongo que va para un cadáver. Uy, usó el, el float para llegar ahí arriba con el salto float, ¿eh? Ojo con el salto float. Yo no sabía que esos vatos se morían tan rápido con el rayo láser. Se mueren en corto. Y ahora toca esperar un minuto más para que se abra la puerta. Ah, sí, en zona de cuarentena sí vamos a brincarnos toda esa góndola, vatos. No tiene sentido ver una góndola en segmentado. Toca esperar. ¿Cuánto tiempo te vamos a ver aquí, perro? Grande Halo, auto scrollers. Ok, de ahí se mueve. Uno, dos, tres, cuatro. Y listo, se va a abrir la puerta. Eso estuvo rápido. Granada, se muere. ¿Mató al otro con el espadazo? Creo que sí. A veces no comprendo la velocidad con la que mata a estos vatos. Y tengo que como que procesarlo en cámara lenta, bat. Ok, un swordfly directo. Te iba a decir, no entiendo por qué no cancela, pero ya ese, ese ground me, me explicó todo. Por qué no estaba intentando hacer un fly contra esos vatos. Directo. Wow, eso fue muy smooth. Esa última kill igual estuvo bastante buena. <ríe> Salto granada elite. Uy, le vuelas a la... A la sentinela, uy no chingues neta, así de rápido uy le vuelvo al, al este man aquí esto esto esto confirma mis sospechas no puedes destruir este cable hasta que pase cierto tiempo o sea, que no importa qué tan rápido hagas el primer cable y después el re... O sea, supongo que lo que importa es el primer cable y después tienes cierto tiempo para destruir el segundo. O sea, no porque destruyas el primer cable y en chinga llegues al segundo y te le pongas a pegar. Por eso luego toma un putero de madrazos, porque tal cual tienes que esperar a que el juego te lo permita. Ojo. Supongo que va a ser justo. Que buen swordfly, y que un cancel para acá. Me está cayendo bastante rápido. No, güey, eso estuvo muy smut. Tienes que esperar un día, güey, efectivamente. Soy yo, la música está muy jodida, güey. No más el pinche violín así como de. Mira, ahí va otra vez. Esa madre se bugueó, güey. Uy, está bien bugueado ese audio. Se bugueó la rola, sí, sí, sí. Esto es algo que yo creía, o sea, no sabía si se podía que te tocara el posicionamiento de enemigos para poder cancelar y flayar como un gado. Wey. Uy, qué buen headshot, qué buen cancel, otro cancel, hermano, eso. ¿Ya no hay enemigos aquí o todavía queda algún grunt? No, ya es todo. Eso, eh, la manera en como cancela y flyea sobre los pasillos está bastante genial. Un fly directo a ese man. Creí que tampoco, que también creí que no había ángulo. Y bueno, esto es este prácticamente un auto scroller. No se ve un carajo. Grandes las iluminación. No, falló el Surflight. ¿Cómo fallaste un Surfly? Reset. Mira que en los No mayor glitches, En No Mayor Glitches de Halo se consideran los, el. Ghosting. Cualquier cosa que atraviese paredes. Este. Y los butterfly, que básicamente es el Prision Skip, el de Flood y los de Drone y Brute que hay en alzamiento y pesar. Aunque no sé si eso se pueden hacer en legendario. No hace salir del eje de pruebas Según yo, no ayuda mucho. O sea, chance y ayuda en que vuela directo al agujero. Luego, luego salto rocket. BR, mata a ese man. Rocket Granada, supongo que es para el wey de la de plasma. Pero aquí lo que quieres es. Exacto. O sea, sacar al elite blanco para obtener su, su espada. Mira ese bonito cancel. Y ya acaba de salvar el tiempo. De que se hubiera seguido caminando. Y aquí vamos a ver igual cómo vuelan como gats. Porque puro este jackal con sniper. Todos los que le tienen miedo a los jackals con sniper. Imagínense, wey. Todos bien moncas. Legendario, wey. Granada, no seas mamón, granada Vas a caer justo en ella Sí, güey, justo para Pasar, uy, mira ese rebote Todo asqueroso <ríe> Me das asco, güey Uy, <ríe> ese rebote todo como en el Halo 3, güey ¿Por qué a mí no me sale? Pues porque yo estoy manco, güey No, güey ese rebote es como el que vimos al final de Halo 3 en la rotonda Que igual rebota para brincarse la, la última curvita esa Ok ¿Qué estás haciendo, güey? Como dirían los, los argentinos No me la contes, güey ¿Qué pedo? Güey, <risa> ¿qué es esta mierda? Güey, ¿contra qué voló? Los drones, ok <risa> ¿Pero qué me estás contando, hijo de tu puta madre? Güey <risa> <risa> ¿Qué pedo? <risa> no, güey. Hizo, hizo Usó el holograma de pesar, güey, para avanzar esa mamada. Voló. No, güey. Es neta, güey. Llegó a. Güey, y le esquivó el disparo. ¿Qué pedo? No, güey, no me digas que va a volar contra... Ah, no, ok Creí que iba a intentar volar contra eso, güey. Se viene el Gondola Lounge Ah, la... Necesitas, este, que... Que desaparezca el Phantom, ¿no? Para el Gondola Lounge Para... A ver, vatos Sé más o menos, este... El... La teoría del Gondola Lounge Creo, güey. Creo que la sé Es como cuando haces el... Que de... desaparece el Phantom y te sigues en la góndola, pero en lugar de seguirte en la góndola Lo que haces es activar la góndola del lado izquierdo Y activas Diferentes los puntos de carga Y entonces la góndola que está del otro lado Que es en la que venías, desaparece Y sales volando, una mamada así O el chiste es que una góndola desaparece Y sales volando wey. Eh, Entonces la que desaparece es esta Sabía que algo así pasaba ¡Uy, a la verga! <risas> ¿Qué es Warfly? ¿Ni qué es Warfly, güey? <risa> no veo nada, no veo nada. Ah, now I see. A that the Cambió las texturas. <risa> Cambió las texturas. Puedes activar eso desde el otro lado, no sabía. Ok. El fuel rod. Wey, eh, vamos ni. No llevamos ni tres minutos a empezar, güey. Le quitó las granadas a su aliado. Güey. no seas mamón. ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No, no, no! ¡Güy! wey, Güey, ¿saben qué pasó? <risa> Güey, eh, la chingadera bajó, lo teletransportó dentro de la nave, pero como los jackals están ahí adentro, como los jackals están adentro, el vato quedó por fuera, güey. Y así es como, como explorar Atlantis, güey. Se hace como los chicos pros, güey. Esto es imposible. Güey, me imagino que sí ha de estar muy cabrón quedar por afuera de esa madre. O viene algo más loco. No me digas que viene algo más loco. Y va para arriba. ¡Custom checkpoint! ¡Ah, la verga! Ok, sí, el único mod que se está usando aquí, banda, es el de los checkpoints este, personalizados. Vuelas ahí. Ok. Ese brinquito, ese pequeño bump que, que ocurrió cuando subió a esa madre y salió, estuvo bastante genial. Uy, ese, ese fly estuvo chido. Los hunters, le vuelas al hunter. Aquí le vas a volar directo a estos güeyes. Supongo que el disparo es para algo, para que vayan hacia él, o alguna razón, que buen cancel. Güey, pesar está siendo destrozado, wey. bueno, el nivel, güey, supongo que al abuelito también le van a partir su madre al rato, güey. Me acabo de decir, sí, sí. En ese elevador hay una killbox que tienes que evitar durante todo el trayecto, esa es la parte, gracias, Sinister. Sabi, Ok. Tenía idea de que había barreras letales, pero no sabía que estaban tal cual así en ese plan. ¿eh? O sea, creí que, que estaban como que eran más... Per te perdonaban un poco más las barreras letales. O sea, que básicamente para sobrevivir todo ese trayecto por afuera de la góndola, tiene que andar en un punto preciso para que no lo mate. Supongan que esta pinche navecita, este submarino, está rodeado por barreras letales. O, o la barrera segura, por, por, por no decir, está dentro del elevador moviéndose. O sea, el chiste es que la única zona segura ahí es básicamente la góndola y una pequeña área por fuera. ¿O un perímetro? <risa> Volverás a comentar... Güey, ya, esto ya no es comentario, es yo reaccionando a esta madre, güey. No esperaba que... Les digo, este es uno de los segmentados que no había visto. Había visto el de Rockets y Nails, pero este no. Mira, lo que es que te valga madre. Uy, qué buen cancel. Pero, ¿qué está pasando? Ok, supongo que es para... Qué buen salto, güey. Güey, qué de pendejo, güey. Y te daban a pelar las Banshees o qué show. Pero no agarró la otra Rocket. ¿Por qué será? ¿Te la estás robando? No, güey. Voló con la Banshee. Supishi, madre. <risa> no, güey. No, güey. Son mamadas, we. no me digas que todos los pesar van a salir ahí. We. Imagínate el RNG para encontrarte con pesar en el momento correcto. We. O sea, si ¿sí se dan cuenta, cómo hace custom checkpoint a cada rato para saber en dónde sale pesar y entonces anticiparte. ¿Cuál es mi juego favorito? El Rich. Y todavía la hace el güey. Y ahí quedó AMLO, güey. ¿Cuánto se tardó en matar al AMLO? ¿30 segundos? ¿40? ¿Menos? ¿Por qué de un solo golpe lo hace te perse Porque nada más le, le clava un golpe y ya después se sale. No estoy seguro cómo funciona eso, también he visto. Cuando le haces Nate Ward, la granada hace el daño del resto de los golpes. Básicamente. Pero luego yo, yo, o sea, yo no sé cómo salirte O sea, te, te sales, te bajas de ese güey Como si oprimiendo el botón o en automático Porque yo nunca puedo bajar en auto O sea, a huevo tengo que darle todos o sea, Aunque le hagan aid Qué buen este granadazo justo para entrar por ahí Esto ya es el icono sagrado, ¿no? Está, Sí, sí, sí, creo Ay, chile, no recuerdo cómo se llama esta No, esta es QC, no, esta no es QC Mira ese, uff Justo para salir Directo ahí No mami que hizo pesar, wey Ok Vato, ese pesar estuvo muy bélico La neta, me explotó el cerebro güey. No, pues el video para YouTube va a ser la reacción No va a ser la explicación No hay una manera de explicar eso Más que decir a la verga, wey, qué pedo eso que vimos con la Banshee... Me reventó el cerebro, güey. Amo Halo, güey. Espera a ver a Gravemind. Mind sin el Prision Skip se va a poner bélico. Ok. ¿Eso es por placer? Quiero pensar que eso fue por placer. Sí, o sea, yo sé que el Prison Script ahorra como unos 5 o 6 minutos. Comparado, pues, con hacerlo, ¿no? Pero quiero ver qué tan loco se pone. Supongo que en menos de un minuto sale de la prisión. Bueno, no, porque se tardan en caer los enemigos, ¿no? Bueno, quién sabe, vamos a verlo. Esto es sin glitches, sin glitches mayores No se hace el Prision Skip ni el de gran caridad Básicamente no, no vuelas con los enemigos Haciéndoles la sobada infinita Murió muy rápido esa cosa he de decir No entiendo la razón de por cual Lanzó la granada de plasma Supongo que le dio un poco más de impulso Pero lo que vimos fue un melee cancel contra el Flood Eso sí lo sé Quiero pensar que el... Es que no sé si la granada fue para que el flot no se moviera. ¿O qué onda? Otro mele cancel. Sí, a huevo. Seis minutos en Gravemind. Sin skip. No mames. que El salto granada. Para activar el punto de carga. No. Ah, chinga. ¿Es más rápido eso? Ese es un mele cancel. Pero matando al güey con el escopetón. Al chile no sé cuál es el orden de que hay que comprimir. O sea, si es que tienes que oprimir, golpear, brincar y disparar. No sé qué otra wea se oprime ahí. Pero básicamente es milicanciar a estos güeyes. Qué buen salto granada. Y, y no solo fue un salto granada, un pequeño slide jump. Wey, está muy lo, lo, roto el, el mele cancel en este nivel. Lo posicionó. Ok, está disparando para llamar la atención del, del carrier. ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso estuvo muy chido. O sea, cuando vi que se frenó me quedé pensando de qué pedo. Pero era para llamar la atención del Flood y poder melicansearle. El es melicanse los mismo con Swordfly... Eh, no sé, wey. BXRA, ok, tienes que golpear, recargar, disparar y brincar. Esos botones al mismo tiempo. Básicamente puchurrar con tu pulgar todo el D pad y el de disparo, wey. Era. Me faltaba incluir el botón de recargar. La espada. Granada para descender más rápido Y aquí si sí te la pela Y estás yendo a toda la velocidad sin Esto es peligroso, güey Puedes morir por fall timer o puedes morir Porque vas a una velocidad completamente Estúpida y chocas contra el piso y te mueres Pero cayó justo en la rampita Uy, qué buena RNG Bueno, obviamente es el segmentado, ¿no? Pero qué buena Renji la verga Güey, es muy, muy, muy smooth Wey. Recuerden que yo en este nivel siempre me hago como 12 minutos. Wey. Y vas porque las olas se tardan un chingo en aparecer. Ok. Y, y no se escucha por dónde vengan esos bueyes. Es 7 minutos, ok. Eso no se puede hacer, o sea... Tiene como mods, tiene los mods de los checkpoints personalizados, es el único mod que hay. Y no, esto, esto cuenta como un speedrun, pero nada más, o sea, es categoría de segmentado. O sea, no cuenta como récord ni nada, solo es para, pues, demostrar qué tan rápido podrías acabarte Halo 2 en legendario, si fueras una pistola. ¿Cuánto tiempo lleva de tiempo el video? 41 minutos. Y dura una hora con cinco, ¿no? Una hora con cinco minutos. O sea que si... Si le agregas el Prision Skip. Le agregas el de Gran Caridad. Puede que si bajes a... A un minuto. A, a una, un minuto. Que bajes a una hora o un minuto. Tal vez puedas hacer sub una hora. No sé si se puede hacer sub una hora. Honestamente. Yo creo que sí. Es que Halo 2 es este... De los más pinches largos de toda la, la saga Porque la cantidad de niveles que tiene 11 o 12 niveles tiene O, o 13 si es la arma No recuerdo Güey, está yendo a directamente Donde aparecen los enemigos para deshacerlos Volándoles con la rocket Y ya llegó tu aliado, ¿F? Y aún así es el incompleto se imagina. Ok. Esta ya no la sabemos. Esta es una que todos se saben. Y tiene como cinco, 15 minutos de autoscroller. Ah, sí, está el elevador de Oracle. El laboratorio en el oráculo. También está la pinche chingadera del hangar en este nivel. El final de... También el del final. Y uno que otro autoscroller que se me va... Bueno, la... El arsenal también. Este, este ya lo hemos visto. Doble granada para volar directo hasta la fu... No, o sea, mamón, llegó justo arribita de ahí. Se tira la... el camo. Se brincó el spawn del great. Ok, no sé qué pasó ahí, pero... Se brinca la montañita y sigue. Ok. La neta, ese salto con doble granada de plasma Que vimos hace rato, no lo había visto Yo solo lo había visto con granadas de fragmentación No había visto que saliera tan loco con las de plasma Supongo que esta ruta es un poco más bélica Si sí, es más bélica que la que tomas Que es un poco más a la izquierda Y se puede notar que esto es con teclado y mouse Uy, apenas si entró por ahí No se tiró el camo, eh punto de control sale, sale y fuga madres, se va a tirar el camo aquí no creo que lo tire se lo va a aventar directo güey, ese ghost está en plan de ya mátame, por favor, güey. mírenlo Uy, uy, uy. Para que el flote tenga abierta la puerta y no recibir daño. Eso fue muy, muy rápido. Creo que le faltaban niveles. Para mí, ¿cuál sería el segmentado ideal? Vatos, este fin de semana va a salir el segmentado de Halo 1. Para mí es el segmentado de Halo 1 que va a salir este fin de semana. Bueno, no sé si sale el fin de semana. Según yo sale el... O, o si no sale el lunes. Pero el segmentado de Halo 1 es este... El mejor segmentado en la historia. Créanme. Ese, ese... A ese juego yo le tengo... Es el domingo. A ese juego yo le tengo... Si ¿sí no, hoy es 11, 12, 13... El domingo 14. Sale el segmentado de Halo 1. Lo vamos a ver en stream, lo vamos a reaccionar y vamos a subir... Ahí sí no voy a explicar nada. Vamos a subir mi reacción completa del segmentado de Halo 1. Porque yo tengo fe y polvo de hada ahí, ahí este, invertidos en que el segmentado de Halo 1 va a durar menos de 50 minutos. Halo 1 en legendario en menos de 50 minutos. porque no manches? Va a estar muy loco. Va a estar muy, muy loco eso. Ahorita ya no tengo ningún récord. Creo que todavía tenía uno en cooperativo, no estoy seguro Pero bueno, vatos Como sabemos, esto es simplemente Estar sentados aquí como por 5 minutos Así que Juga a la acción Que es Aquí más o menos Si ¿Sí vieron cuánto le avancé a la pinche barra, ¿no? Ese swordfly directo al techito y directo abajo de la rampa para rebotar con un salto granada y llegar al final del nivel. Eso es muy bueno. Y aquí un pequeño slide jump. ¿Cómo no? Oh no, joder. grave mine. Ok. Les colocó muy bien esas granadas. Uf. Se viene el... Se viene... Esa es una manera de hacer el, el skip. Básicamente evitas un spawn. Y la manera en cómo haces el spawn. Es este... Parándote justo en esa sección. Es similar al que hago yo. Que es en la cosa azul. Pero esta es como una manera... Pero según yo esta fue la primera forma que se descubrió. O sea, debes de colocarte en, en, en diferentes posiciones para que funcione. ¡Seas mamón, güey! Les dio de frente a los brutes que aparecieron ahí. ¡Oh, la verga! Le hizo la ninja. Está haciendo el, el, el, el skip. Hizo el skip. ¿Hizo el skip desde arriba? ¡No seas mamón! Hizo el skip desde el piso de arriba Teniendo prácticamente cero visual cues Y esta le hizo cryphone Vatos, esta run Mira, eso fue un melee cancel Esta run debería irse a X vídeos, vatos Agarró carabina a través de la pared ¿Qué coño? Eso fue un melee cancel Y cayó directito No seas mamón, cayó directito acá Y melee cancel no, no me Ah, cómo no, va a mili Ahí está el milicancel. Y vienen estos weyes, otro milicancel, Papá, vámonos, Simón ¿Quién necesita la espada cuando tienes los puños, wey? Otro milicancel, mira Boom, milicancel. cancel <risa> wey, qué pedo qué? Wey, nada más está el checkpoint y se reinicia Tin, tin, tin Tin, tin Ok, cuando escuchábamos que se revisaba la música Era por eso, vatos porque eran los checkpoints, no era que se había bugueado. Aquí, ojito, está oprimiendo como loco el spammer de agacharte, porque así caes más rápido, güey. Y ya llegaron a la prisión en tres minutos, güey. Granada. subo que esa granada igual le ¡Oh, la verga, güey! ¡Qué pedo, güey! Esos güeyes ni saben qué se los está cogiendo, güey. Y así es como le llegas a reparar la laptop, vatos, a todo el Covenant, güey. No mames. Madre, güey. Nunca había visto. Yo nunca he hecho la prisión, güey. Güey, la neta, supongo que, que el prison Skip... Uh, uy, qué buen brinco. A comparación de esto, te ahorraba como dos minutos, eh. porque esto es tan cortina? Güey, está tan legendario, güey. ¿Y brincó directo? Cabe mencionar que esto es gracias a Burnt. Que hizo la pinche herramienta del Checkpoint Trainer, güey. Sin Burnt esto no pasaría. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Estás esperando a que vengan tus aliados? ¿Qué pedo? A la verga, güey. ¿Por qué cayeron todos muertos, güey? Uf. Con el cañón brut para subir más rápido Pero supongo que esa velocidad No se conserva y esta está subiendo A velocidad normal Verga güey, estuvo muy rápido güey. Ese, ese, ese es un Swordfly Swordfly y cancel contra los Los drones Le disparó al vato para que cuando hiciera el swordfly Pudiera continuar porque si se mueven Valió madre, uy ese fue Pitchy frame perfect güey. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ¿Por qué sacó tanto punto de control? ¡Oh, la verga! ¡Qué buen checkpoint! Y le voló a ese güey. ¡No! ¡Seas mamón! güey. ¡Eso sí es Prime ¡Te vas a la chingada! ¡Eso fue Prime imperfect. Güey, ¡Ah! ¡Ni siquiera estaba la retícula en rojo cuando hizo ese Swordfly! ¡Uy! ¡Qué bueno! Eso solo se puede en MCC En MCC solo puedes dar el espadazo y seguir corriendo Le voló a través de la de la pared, güey. Y le canceló para que lo atrapara el elevador este, que no es hacia arriba. Y, y, y aplicó el, el truco ese de, de agacharte para seguir siguiendo. <ríe> seguir siguiendo, ¿ustedes me entienden? No, y cayó directo en el elevador. Digo, bueno, en la, la, la, esa wea. No, si sí o no, ¿qué vas a hacer? Explota la granada y sale volando hacia arriba. Y se la pelan todos, güey. No, y cayó justo en la ramita esa, seas mamón. Güey, wey. Hola, veo <ríe> Mi cerebro no aguanta, güey. Mi cerebro. Y rebotó con el fuel rod en la pared para hacer. Mira, esos trick jumps. ¿Apareció a los hunters? No los apareció. Se esquipió el, el spawn de los hunters por completo. Y eso que está Uf. Si te esperas en esa parte de la prisión, despawné la fuerza del elevador. Que los baja y todos se caen y mueren por full timer. Ok, ok. Por eso se quedó ahí paradito. Y se deshizo a todos. Wey. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Y listo. Wey, Cryphon acaba de, de enamorarme más de lo que ya me traía a todos. Ese güey está bien roto en Halo 2, güey. Al ah, chile, güey. Wey, <ríe> ok. Sacó las granadas y obtuvo el cáncer. No seas mamón que estuvo brincando en la roquita. Güey, ¿qué es eso? ¿Qué son esos pinches rebotes, güey? Ok, esto es nuevo para mí. Ok, esa, esa ruta no, no la, nunca la había visto. Eso está muy loco. Y te empuja. Gente, oh, no sé hablar, te empuja justo este para entrar por la puerta. La... Güey, ¿este alzamiento va a ser como en cuánto? ¿Un minuto? ¿Un minuto? Pero sí le tiro por decir que solo el eje así. ¡No! ¡Seas mamón! Esto es más rápido que lo que se hace en el I.L., ¿no? ¡No jodas, güey! Ese alzamiento estuvo mamaloncísimo. Voló con la granada arriba de la montaña y ¡vium! Ah, y recuerden que aquí no hay skip. Aquí puro... ¿Qué pedo? Los pinches enemigos no saben qué chingados, güey. Un pinche jefecito voló sobre mí a la verga. Menos de Güey, miento... estuvo muy loco, güey después de Grayfind son Cryphon. Verga, wey. A ver, ¿qué procede? ¿Qué procede? Aquí ya no hay con quién volar. Salto granada. ¡Pum! Swordfly esquivando los insectos. Y le canceló para llegar. ¡Uy! ¿Viste cómo esa madre alcanzó a darle..? Entrada, o sea Güey De no ser De no ser porque se esperó Para ese o sea, eso fue timing Preciso para caer en la plataforma Justo cuando se abrió Uy, ese vato aparece y le dijo, ahí nos vemos Güey, hola y adiós, efectivamente Esto, le vuela a ese güey Después le cancela La neta, está mucho más impresionante Esto que el, que el lo verga, su güey me sacó un pedo no, este no, uy, ¿qué pedo. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó qué iba a decir, vatos. Mi cerebro explotó. Supongo que hace lo mismo, similar a lo que vimos, si llegas a decir... Wey, pero eso fue in increíblemente rápido. ¿Mató a todos? Mató a todos los requeridos porque se abre la puerta y coloca el brudo ahí para cancelarle, rebota en la estructurita esa y después va para arriba. Güey. Joder. El Master Chief en los libros. Master Chief en los libros, güey. No, güey, ni en los libros, güey. Pinche Master Chief, deja pendejo al Master Chief de los libros, güey. No mames. Hasta ahorita este es el mejor segmentado de Halo que he visto. Hasta ahorita, hasta ahorita este ha sido el mejor segmentado que he visto, vatos. Y ya estamos en el final del juego. Así nada más. La última misión. Dejó el espectre ahí así de... Pues sí, aquí lo dejamos, güey. No hay pedo. A menos que no voy a multiplicar a Johnson porque eso es considerado un mayor glitch. No sé qué pedo, güey. Pero a la ver, güey. Y los va a destruir, ¿verdad? Sí, le hizo Nate Ward y también le hizo Nate Ward a este. Y con eso quedan. Como destruyes a los dos Grades, la puerta se abre. Y se va por el lado izquierdo. No sé si es más rápido este lado. Supongo que es por placer. Por lo general, yo me voy por el derecho. y He visto que todo el mundo se va por el derecho. ¡Uy! Y así como de, sí, ahí nos vemos. Un saludo. Buenas las tengan. No, friegue. Y a pasar el ghost por estas partes que están bien jodidas de manejar. Mira. Mira nomás. Piches insectos no valen riata. Y nada Headshot. Headshot. Y headshot. Mató a los tres necesarios para que la puerta se abra. La puerta se abre y le dice. Ábranse. Vengo con el ghost en chinga. Güey. Atropellado. Desecho. Desecho y poder de... Y justo en el momento en el que queda Friseado el Scarab Güey ¿Y quién necesita Banshee? ¿Quién... ¿Quién necesita hacer el Dispawn de los conductores de los raids Me tiro el camo y me sigo No güey ¿Lo vas a destruir? Lo tiene que destruir Los tiene que destruir Para que el Scarab Continúe avanzando pero pues ya inició el auto del Scarab Para que pueda empezar a avanzar O alguna madre de ese estilo, quiero pensar Y, y trae la Banshee ¿Y para qué traes la Banshee? Va a empujar al... Letan, no, cierto <risa> Va a empujar al Scarab, no, imagínate Granadas, cuatro granadas de plasma. Y bueno, aquí toca esperar. Imagínate, ¿no? Voy a empujar al escara con el Banshee, se la creyeron. Y mira, ahí está el espectre, como no, como en los libros, güey. Entonces, el jefe maestro agarró el espectre que dejó hace menos de tres minutos ahí. ¿Y qué le pasó al otro espectre que aparece de los...? ¿Se supone que hay unos brutes con espectre? ¿Qué pasó ahí, Sinister. No, friegues. Grande el Inquisigodo, güey. Oh, mira. Esa madre vuela, güey. Ya se volvió submarino. <ríe> ¡Oh, la verga! ¿Qué pedo? No mayor glitches y atraviesa el piso Y esos ya andaban otro día Ah, ok Ok, ok Ya no andaban allá atrás Y yo En esta línea temporal El jefe se metió un lineazo Antes de entrar al planeta Así, boom Do not mamar. Bueno, esto es un auto-scroller. Esto ya lo hemos visto. No hay mucho que, que resaltar. No, ¿qué pedo, qué pedo? Cuando casi llevas al carajo todo tu trabajo, güey. No, mames. Yo sé que está culero subir. Y más cuando estas texturas no valen verga. Así que no me quejo. No le reclamo, ¿qué pedo? 343 con esa textura mal hecha. Puedo ver a través de ella. Grande, 343. Too big, diría el monstruo. No, no es cierto, el monstruo no, el. El Blood, ¿no? Mira que está grande, o algo así, hijo. Y listo. Güey. Está grande, dijo el Blood, sí, sí, sí. Toc, toc. Motherfucker. Así, ¿no? Se deja caer Pero lo hace de frente Granaditas esos güeyes. Acordémonos que agarró cuatro Ahorita ya le quedan tres Supongo que Vayan putizas Le dice súbete Y le dice a la verga no quiero duplicar johnsons we. Duplicar johnsons es para noobs Oh, duplicar Johnson es un mayor glitch De un escopeta ¿A poco un escopetazo es más que suficiente? Escopetazo y espada A ver A la verga, con escopetazo y espada, ¿te bajas al tortas? Duplicar los es de noobs, sí, sí, sí. Y ahí quedó el tortas, güey. Zúmbale a la verga, güey. Quedé. ¡puff! Impactado, güey.